Buen día chiques y chicos buenos días chicos y chicas. Hoy vamos a ver cómo podemos entrar en Aules, cómo se hace el acceso a, a nuestro campus virtual de estudiantes para la comunidad valenciana. Pues lo haríamos como en cualquier lugar del mundo. Si queremos entrar a algo, pues lo buscamos en el buscador, ¿vale? Aules. Y el primer resultado que aparece en la mayoría de los buscadores es este, Aules Comunitat CVTIC. Pinchamos y enseguida nos va a salir un botón gigante aquí, que pone acceso, acceso. Como lo que queremos es acceder a la plataforma, pues le vamos a dar acceso. De lógica aplastante. ¿Vale? Una vez que se nos carga la plataforma, ahora me diréis: eh, ¿Cómo me registro? No te tienes que registrar. Mirad, la Comunidad Valenciana nos registró a todos de golpe en septiembre, lo que pasa es que la mayoría de vosotros no lo sabíais. Pero estáis todos registrados. ¿Qué es lo que no sabéis? ¿Cuál es vuestro nombre de usuario y cuál es vuestra contraseña? Pero lo explica. Aquí, mirad, dice que el nombre de usuario es vuestro NIA, vuestro número de identificación del alumno. Eso que en los carnets de estudiantes normalmente tenéis por aquí. La número de identificación del alumno NIA y ahí tendréis el numerito. ¿Vale? Eso se pone en este campo de aquí que pone nombre de usuario. ¿Que no lo encontráis? Pues hablar con el tutor, mandarle un mensajito por correo electrónico o por Ítaca y a ver si os lo soluciona. ¿De acuerdo? Bien, ahora... Eh, ¿Y cuál es la contraseña? Aquí está un poquito el kit de la cuestión La contraseña es Las tres primeras letras de tu apellido en minúscula Seguido de la fecha de nacimiento en formato 222 Vamos a ver algunos ejemplos Tengo aquí preparado un outlet de mentira Aquí ya está, ¿vale? Imaginaos que esto es vuestro número de NIA Imaginaos que sois Juan Fernández que nació el 18 de febrero de 2006. Muy bien, pues entonces vuestra contraseña sería tres primeras letras del apellido en minúscula, es decir, Fed. Y a continuación, la fecha de nacimiento 222, es decir, 18, dos numeritos, febrero, es decir, 02, dos numeritos, y del 2006, como solo podemos poner dos numeritos, ponemos 06, ¿vale? ¿Qué pasa si yo en lugar de llamarme Juan Fernández me llamo... Juan Antonio Fernández Pues no pasaría absolutamente nada Porque son las tres primeras letras De tu primer apellido Si tienes dos nombres como si tienes 40 Lo que nos importa es tu primer apellido ¿Vale? Vamos a hacerlo más complicado ¿Qué pasa si resulta que el apellido de Juan Antonio es De la fuente? Vale, entonces Víctor ¿Cuál es? Fue del la fuente DLF, vale, pues mirad, si el apellido es Juan Antonio de la Fuente, si el apellido es de la Fuente, el primer apellido, lo que tenemos que poner son las tres primeras letras y las tres primeras letras es la D, es la E y el siguiente es un espacio, ¿lo veis? Un espacio, pues un espacio que vamos a poner, vale. Ahí está, me ha puesto en mayúscula esa sería nuestra forma de entrar a aules de acuerdo una vez que lo pongamos le damos a acceder y ya estaríamos dentro a vosotros claro no se os verá así a vosotros se os verá un montón de asteriscos de acuerdo muy bien vamos a seguir eh, vamos a entrar a un aules que yo ya tengo abierto para que veáis nada más entrar esto es lo que os va a salir voy a moverme para no molestar esto básicamente es lo que os va a salir. Aquí tendréis vuestros datos y aquí podréis editar vuestro perfil, añadir un correo electrónico para que cuando el profe os ponga una nota os llegue y hacer un montón de cosas. Aquí tenéis todas vuestras asignaturas. Si pincháis podréis verlas. Aquí también tenéis un calendario que os va a avisar. Oye, este día tienes que entregar un trabajo, este día tienes un examen, este día, ¿de acuerdo? Y bueno, por echar un vistazo súper, súper rápido, súper rápido antes de pararnos. Eh, por ejemplo, si yo entro en primero de la SOA, lo que me voy a encontrar, lo que vosotros os vais a encontrar, es esto, ¿vale? Una serie de apartados, algunos estarán abiertos como este, otros se abrirán y, te y se cerrarán, y aquí hay un montón de cosas. Aquí hay eh, materiales, vídeos de YouTube, bueno, pues lo que vuestro profe os haya colgado. Bueno, pues con esto más o menos, ya sabéis cómo entrar en la plataforma Aules. Espero que os haya servido y que podáis entrar ahora sin ningún problema.